Y todavía no es Navidad. Ni es más, todavía ni siquiera estamos en diciembre. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Oigan, estoy muy, muy emocionada porque ya es Halloween. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy les traigo el tag De Halloween Estuve viendo algunos tags Como del misterio, de Halloween Escalofrío o algo así Y Quería hacer algo relacionado con libros, pero la verdad me ganó muchísimo más hacer un tag de Halloween, todo como en general. Ya más adelante estaré haciéndoles reseñas de libros cool. Estoy terminando de leer uno muy chido que mi amiga me prestó. Ya te lo voy a devolver, amiga. Ya te lo voy a devolver. Ya va a estar en tu estante. Entonces ya, próximamente ya va a haber reseña de un libro nuevo entonces vamos a comenzar con el tag del día de hoy porque estoy muy emocionada les voy a mostrar el fondo que tengo está súper chido bueno, a mí me gustó está un retrato de Edgar Allan Poe algunas velitas, um, telarañas y cosas así un monito de, no sé, un monstruo de terror <risas> ya, vamos a empezar la pregunta número uno es, ¿cómo celebras Halloween? Hace algunos años, cuando era un poco más pequeña, iba y pedía dulces, me disfrazaba, siempre me emocionaba muchísimo porque todos los años trataba de cambiar mi disfraz, ya sea una bruja, ya sea una calabaza... Ya sea, no sé, algo que diera muchísimo miedo. Y ahora que estoy ya un poco más grande, pues, acompaño a mis sobrinos a pedir dulce. Me gusta ver películas de terror y comer palomitas. A veces me gusta como reunirme con mis amigos y hablar un poco de cosas de terror y esas cosas. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, en, este, en estas épocas me gustaba muchísimo platicar con ellos acerca de cosas paranormales. Eh, cosas extrañas y ese tipo de cosas incluso llegamos a escuchar una, una historia de una maestra que jugó a la ouija y cosas la siguiente pregunta es uh, ¿cuál es tu película favorita de Halloween? una de mis películas favoritas en Halloween es Chucky y Eso el payaso Eso, porque me marcaron muchísimo cuando era una niña y me dieron muchísimo miedo y durante un gran tramo de mi vida, me dieron un gran susto, entonces sí, esas dos son mis películas favoritas. La siguiente pregunta es, ¿vampiros o zombies? Creo que sin duda yo elegiría, me gusta mucho los vampiros, pero me dan un poquito de miedo porque no estaría como segura en algún lugar, entonces creo que escogería los zombies porque con una escopeta o un cuchillo ya estaría lista para atacar, entonces sí, fácilmente... Mataría a un zombie, creo. La siguiente pregunta es... ¿Quién serías en una película de terror? ¿La víctima, el atacante o el héroe? Uy, una pregunta muy difícil. Sin duda creo que no sería la víctima porque... Me daría muchísimo miedo. Ah, el atacante muchísimo menos. No, no, ni siquiera. No me gustaría matar a una persona. Y el héroe... Probablemente sea la persona inteligente que le ayude al héroe a ayudar a la víctima, eso sí. ¿Quién es tu personaje favorito en una película de terror? Mm, buena pregunta. Creo que mi personaje favorito sería Jack, de El extraño mundo de Jack. Porque, no sé, es una persona muy chida, muy creativa y como que innovadora. Y aparte canta, entonces yo creo que sería él. La siguiente pregunta es crees en los fantasmas, la verdad es que sí creo en los fantasmas y en todas esas cosas sobrenaturales que pasan, o sea, es que sí, sí existe lo bueno, existe lo malo, y la verdad es que sí me han pasado algunas cosas extra y aunque tratara de buscarle la lógica, creo que nunca la encontraría, así que... Sí, sí, creo en los fantasmas cañón ¿De qué te has disfrazado para un Halloween? Últimamente no me he disfrazado de nada te Pero hace muchísimos años me disfrazaba Tuve un disfraz muy bueno que por eso me daban muchísimos dulces Y era de una bruja súper fea De hecho mi mamá me compró como que la máscara Toda así fea porque era una bruja horrible Era un sombrero de bruja, cabello este blanco y con esa triunfaba en Halloween. Siempre me daban muchísimos dulces. Este dulce favorito de Halloween. Uf, no, no es un dulce como tal. Y no es de Halloween. Sino es el día de muertos. Y es el pan de muerto. Porque está súper rico. Está ay, no, está delicioso. Y hay unos que ya hacen que tienen que relleno de mermelada y que de Nutella y no sé qué están. Súper riquísimos, creo que sería uno de esos O si no, serían como que las típicas paletas Que todo el tiempo estoy comiendo paleta Pero son ricas, son ricas La última, la siguiente y última pregunta es ¿A qué edad dejaste de pedir dulces? Uy Esto va a sonar muy revelador, amigo Yo dejé de pedir dulces a la edad más o menos como de 15 años Y es que tengo una excusa para eso. Lo que pasa pues es que siempre he aparentado menos edad, entonces nadie me decía nada, no pasaba nada y yo normal iba a impedir a dulces con mis primos y todo eso. Y pues no pasaba nada, además era algo muy divertido. Y no es que yo lo haya dejado porque pues ya crecí y no sé qué, ya me quiero quererla muy grande, sino porque pues ya no había la oportunidad como de ir, aparte porque ya estaba en la prepa y cosas así, entonces ya no podía. Pero ahora acompañó a mis sobrinos a pedir dulces. Eso es todo por el video de hoy. Este tag ha terminado. La verdad es que sí, estoy muy emocionado por este Halloween. No sé qué esperar. Más que muchísimos dulces, mucho terror y muchas películas de miedo. Uh, probablemente me desvele un poco viendo algunas películas o series de terror o algo así. Coméntenme aquí abajo qué es lo que ustedes suelen hacer en Halloween. Si... Si ustedes son del team de ver películas con amigos o ir a una fiesta o tal vez acompañar a sus sobrinos. O si son de las personas que todavía se disfrazan Quiero saberlo aquí Si no, de todas maneras les dejo aquí Mi Instagram Para que podamos platicar y chismear Acerca de libros, acerca de Halloween Acerca de películas de miedo Y todo eso Espero que les haya gustado este video Tanto como a mí me gustó hacerlo Y que tengan un feliz Halloween uh.